Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Kevin Casas y soy el Secretario General de IDEA Internacional. Me complace mucho ser parte, así sea virtualmente, de esta Cumbre Regional organizada por el Gobierno de Costa Rica. Me llena de alegría que sea mi país, que es un miembro fundador de IDEA Internacional, el que albergue un evento tan importante para apoyar la causa democrática en nuestra región y en el mundo. Esto es consistente con la identidad de Costa Rica ligada desde hace mucho no solo a la defensa de los valores democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos, sino a su práctica cotidiana. Para nosotros, los ticos, la democracia no es solo un sistema de gobierno, sino una forma de vida. Esta es una identidad que me llena de inmenso orgullo como costarricense. Como algunos de ustedes saben, IDEA Internacional es un organismo internacional con 34 Estados miembros de todas las regiones y un mandato para apoyar la democracia en el mundo. Hemos participado en forma decidida en la Cumbre para la Democracia desde el momento en que fue propuesta. Nos sentimos honrados de ser uno de los coordinadores de la Coalición Global para la Democracia, que hoy agrupa a más de 100 organizaciones de todo el mundo dedicadas a la democracia y los derechos humanos. Esta coalición hace posible que esas organizaciones interactúen con la cumbre y transmitan sus opiniones y preocupaciones al proceso oficial. Con el apoyo generoso de la Unión Europea, hemos creado un amplio portal con información sobre la Cumbre, al tiempo que hemos facilitado a las organizaciones de la sociedad civil el proponer y monitorear los compromisos asumidos por los gobiernos en este proceso. Además, estamos muy involucrados en varios de los grupos de trabajo de la Cumbre, y hemos jugado un papel de liderazgo en dos de ellos, el de igualdad de género y el de juventud. Ha sido un gusto coliderar el Grupo de Trabajo sobre Juventud junto a la Comisión Europea, los gobiernos de Nepal y Ghana, y organizaciones como Africtivist, EDIN y EPD. Y nos podemos sentir orgullosos del trabajo realizado desde que empezamos el año pasado. Déjenme darles un par de ejemplos. En primer lugar, en el contexto del foro de la Coalición Global para la Democracia llevado a cabo en Bruselas y Washington D.C. el mes pasado, el Grupo de Trabajo compartió una lista de 33 posibles compromisos para facilitar la participación política y cívica de la juventud. Yo espero que esas recomendaciones sean adoptadas por muchos gobiernos y organizaciones en todo el mundo. En segundo lugar, el Grupo de Trabajo ha emitido un llamado a la acción para fortalecer la participación de voces jóvenes, particularmente de aquellas provenientes del sur global, en las discusiones para definir el futuro de la cumbre. Y como lo mencioné antes, en IDEA Internacional hemos complementado los esfuerzos del Grupo de Trabajo con un sistema de monitoreo de los compromisos asumidos en la cumbre con respecto a la juventud, así como con un trabajo cercano con muchas organizaciones de juventud para visibilizar esos compromisos asumidos por los gobiernos. Todo este trabajo importa, no solo para la juventud, sino para todo aquel a quien le importe la suerte de la democracia. En última cuenta, la democracia solo está viva cuando la gente joven participa de lleno y asume el liderazgo político en igualdad de condiciones. Quienes creemos en la democracia debemos recordar que es el principio de igualdad, Igualdad frente a la ley, pero también en la toma de decisiones, lo que le da una potencia normativa inmensa al modelo democrático. Es por ello esencial que le demos espacio y movilicemos el conocimiento, la pasión y la visión de la juventud en este esfuerzo de todos y todas para repensar el proyecto democrático ahora y en el futuro. La pura verdad es que entre más observo lo que está pasando a mi alrededor, más me convenzo de que la energía y las ideas para revitalizar la democracia no vienen de los gobiernos, vienen de la ciudadanía y de la sociedad civil, particularmente de la juventud. La gente joven es hoy la que está moviendo hacia adelante causas centrales para el futuro del planeta, como la lucha contra la crisis climática, la conciencia contra el racismo y la búsqueda de la paz. Es por ello que me complace saber que el tema principal de esta cumbre regional es la participación política y cívica de la juventud. Este esfuerzo colectivo es vital para fortalecer y renovar la democracia y estamos aquí para apoyarlo a cada paso y por el tiempo que sea necesario. Muchas gracias y a quienes no son ticos, que disfruten Costa Rica porque es maravillosa.